Soy Daniela Ayala y soy distribuidora independiente de Herbalife. Pero en este momento voy a pasar a escanearlo para saber cuál es su composición física de su cuerpo. Para eso necesito que se quite anillos, calcetines y zapatos. Me faltan los calcetines. Ah, muy bien. Para comenzar, necesito su edad: 34. ¿34? Sí. ¿O sea que tú soy mayor que yo? Hey, guys. Hey, guys. Día número 10 del Navi Block Dad. Estoy caminando por las calles del de Cerro Placenes porque tengo que buscar un retiro en especial para ir a Viña y buscar al Monse que hace caerle de calor Y estoy cansado que ya perdí la costumbre de los pendientes de los cerros Como me dicen acá, me volví un capitalino Ali. Nunca había venido a esta plaza. Encontré a Monse, fue chistoso el colectivero, me, como me vio con cámara me dijo, pensó que yo era turista. Tienen un poco de razón porque me bajé en la plaza y no reconozco nada de lo que había alrededor. Está bien, está bien, está bien. ¿Estás bien? ¿Por qué Ricardo Jones? Ricardo ah, Oli. Oli. Hola. ¡Hola! Y ya lo pueden ver, este video lo hicimos con Morales Arangui. Yo le edité y está disponible. Lo voy a dejar. ¡Minqueado! ¡Ahí! Lo que me obliga a decirle, digamos el feliz cumpleaños a Rots ¡Ay, sí! Rots. ¡Feliz cumpleaños, Rots! Este año sigue siendo tan intenso como el que tuviste va a salir con nosotros, más rápido. Uy, sí, te tengo que te llamar, Rots. No, tú no sabes esto. Vean mañana si es que salimos con Rots o oh, no? ¡Oh! oh. Ya, terminamos el almuerzo y no sé qué hablar. Tengo, tengo demasiado tutito. Debo decir que me fue súper mal con la cuestión de peso. Logré bajar, pero después subí y como que... Me eh, estaba, estaba muy ansioso, muy tenso últimamente. No sé, como que me estresé un poco. ¿Y qué? Eh, yo? Lo que, ¿eh? Voy a llamar regia, y no sé qué hacer. ¿En serio? Es, sin Oye, no, es no es fácil ser regia. ¿Cuánto tengo de cintura? Eh, de cintura. No, no, pues.